Qué onda, plebeyos. Volvimos. Uy, la puta madre. Volvimos con todas, volvimos con todas. Allí, correte, allí correte, por favor. Déjale no No le digas que te siga. Ay, Dios, no sé qué hacer. Bueno. Yo... <risa> creo que no tenemos que ir por acá. De verdad no me acuerdo. ¡Amor salvaje! Ahora creo Como que sí. Una selva tropical. Nos incendiamos. No sé, ¿sabés qué canción me gusta mucho? La de. Ah, sí, ya, ya te conté la de. Porque vos se nota que no me, me quieres, querés y yo me dedico me al alcohol. alcohol. Entonces yo no tengo nada que hacer claro. y me hago la paja, por Dios. Acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, me invito por acá. Aquí, tuki tuki. Tuki voy. tuki, nena, ah, te hace la tuki tuki, te hace la tiqui tiqui vos. Ahí está, no, nena. Listo, nos más Fácil. ¡Ay, los cuervos, boludo! Pero ¡Qué lugar tan grande! ¡Ah, podía haber los cuervos! Canta ah. <risas> Uy, ¿y este? ¿Qué Pero Franco, <tose> estás en todos lados Le pago la Me paga la... ¿Cómo es? ¿El viático? Bueno, el viático en el laburo, no, no, no. <risas> Ahí está, a ver viejo, ¿qué tenés? No tenés nada, viejo Papa del tesoro, me chupa tres huevos A ver... A ver, ¿qué tiene? Me ¿Qué ¿Qué me a ver, ¿qué me tiene? Nada Esto es para... Esmeralda Y va para aquí que la ya tengo todo... Pero eso era para vender igual. Blacktail, especial. ¡Guau! ¡No! Aumenta la potencia de fuego más allá del límite del arma. Listorti, 4.5. Terrible. Che, igual hay un arma que no me la dieron porque no, no reventé todo. ¿El peor que juego que online que jugaste? ¿El peor juego qué? Online que jugaste. Eh. ¿Peor juego online? Creo que. El Black. Eh, black, no sé qué. Un MMO, RPG, super repijudo, con los re gráficos, pero la verdad el juego un en boludo. Black, Black, no sé qué, algo de Black. Es una MMORPG online. Entrega el Black Hole. Black algo era, pero un que tiene una, una, super, tiene una super personalidad, o sea puedes personalizar personalidad como se si te cante el orto, pero justo una poronga. ¿De boludo. De compu. Sí sí sí. Black Desert. Una mierda, boludo. Malísimo. Hola León. Radio Rivadavia, te Informa Laura. Son <risa> las 9 y media. Hola. Hola, Hola. ¡Hola Susana! ¡Concha de tu madre! Marcelito no. estás ahí... ¡Ay! ¿Qué te metes vos? ¿Qué onda Veto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me un parro. ¡Eh! ¡Eso me ve mucha eh. risa! ¡Me va un parro, James. Mío, tenemos que quemar uno! <risa> ¡Che mira que al pedo boludo! ¡La concha Todo de para tu madre! Por radio de que mierda. no haya nadie boludo! ¡Toda la culpa de esta hija de puta! <risa> ¿Te das cuenta? Te das cuenta que cuando estamos con ella Boludo, subí los literalmente al pedo. Miren los problemas. Subí al pedo. Terrible escenario para eso, boludo. Leon, Leon, me estoy agitando a la concha de tu madre. ¿Tenés coca, León? Quiero coca, León, quiero coca, coca. Tenés un de coca, León, no tomo nada hace seis días la concha de tu madre, me voy a morir. ¡Me Voy a morir la de los zombies. Ah, por acá. ¿Cuánto. ¿Para vos cuánto tiempo pasó, en teoría, desde que arrancaste el juego? Ay, o sea, tiempo real Del juego ah, como de... Pasó un día Y esto pasó Dos días Para mí Todo esto son un día, boludo Y bueno, en, en lo que voy del juego 8 ocho horas ¿8 horas vamos? 9 <risa> Sí, coger Sí, sí, vamos Nueve, nueve horas más o menos Uy, Boludo, ¿por ¿dónde tengo que ir, chabón? ¿Ya me olvidé? Ah, tengo que ir a la basura Y tirarme con la... Uy, la... Uh Ah, tengo flash. Te alojé de te ¡No vimos! Y ahora, escopeta. No, escopetazo acá. Tuki. Buena puta. Leon sos un pelotudo, créete, tío. Porque no me chupo bien. Uh, uh, se hace el poner... oro, boludo. Me, no, se quemó uno en serio. Bueno, sabes que corre, boluda, corre, corre. Pero no lo, lo vamos a matar, bien. ¿no? Patada. ¡Ay! Ay, Dios mío mío. Oh. Uy. Oh, ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo? ¿No hizo nada? Se acercó al No, a no porque... ¡Ah! con ah. la vista! ¡Estás bien, Leon! el orto! Oh. ¡Bueno! <risa> oh, ¡Uy, uy! ¡Correte, pelotuda! Aparte, te mira con cara de feliz. ¡Ay, que... Ashley! ¡La patada. Uh. Ah. Uh, ¡Correte! ¡Uy, la patada. verde! ¡Le pone una patada cruzada en la cabeza, boludo! Mata de que la hecha la saca del culo. ¡Guárdale! ¡Ay, hijo de puta! Ah, buena, buena puntería. Fe. Uy. Uy, uy, oh, uy. ¡Uy! Oh, la puta madre. Boludo, creo que si traigo un ciego tiene más puntería. <risa> que <risa> miedo estamos jugando, arre. Re chinevil, <risa> ¿qué? Con... Está no en la radio. <risa> ¡Granada! Que... ¡Uy! ¡Correte, pelotudo! ¡Uf! Uf, ¡Ah, la pasa! Para. Vamos pasado. vamos a curar, vamos a curar vamos a Examinar. ¿no? <risa> Se la ponía a verle <risa> Usar Leon. Leon Leon, nos voy a matar Me importa, tenéis carajo pongamos? ¡Corre, boluda, corre! ¡Ashley, Ashley, corre! ¡Ah, la panza! bravo, boluda, los ovarios. ¡Me revino! Ah. No a la mierda, no vamos a la mierda Ashley, nos vamos Ashley, Ashley, sí, Ashley Es que no había que comprar Oreos oh, Y, bueno... <risa> <Boluda>, ¡Pero <risa> la mierda, carajo! <risa> ¡BOLUDO! No ¡Que salte tu vieja! La tiraba... ¡Ah! Ah ah, y, ¡Ah! ¡Ah! La coche de tu madre Leon me hubiera quedado allá arriba Se moría, mire de Uy, estás fiendo el juego Escuchame una cosa, pelotuda No, hay un bicho lo yo, cuidado Ashley, se, sí. se repinchó, boludo Mirá, está todo uh, uh, uh. Mm, Mejor no digo <ríe> <ríe> Ashley, vení Ashley, yo que vos mm, No tengo balas de... Uy, cagué, boludo Ah, pero... Uh, uy, Hola. No, cagué, para Vamos a usarla vamos, vamos la... no, no. Son cinco, boludo ¿Puedo decir que te conviene más la escopeta? Eh, creo que es apuntar y mirar dónde los tiene. No, no, no. Uy, no tenemos. Ah, rica, rica. Es como... ¡Uy! Se quedaba afuera Ashley. Ay, corre, gilipollas. ¿Por qué te acercas tanto? Porque está por acá el bicho. Hay que matarlo por acá, boludo. Me mata porque... A que te parió Uy, guarda Pendeja de mierda Ah, pues... Sabes que, de Uff, creo que par... Mm. <risa> <risa> Ashley Leon Leon, <risa> mm, Me curo Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer ¡Uy, no! no! no, no, no, no. Fuera, bicho, fuera, fuera, fuera Corre, corre, boluda, corre Ahí está Y ahora voy Para Barcelona, por el que hay a la reja encima No está el bicho, ahí está Ahí está, bicho. Fuera, bicho. ¿Fuera? Uy, ahí está. Cinco balas, tengo cinco balas, cinco balas. correte uh, allí. Uno, uno por la Una. Ahí va, ahí va, ahí va, cayendo, va queriendo, va queriendo, va queriendo. Dos. Va queriendo, va queriendo, va queriendo. Va queriendo, bien, va, queriendo, pie, va, queriendo va queriendo, va queriendo, va queriendo, va queriendo. Va queriendo. Para, no. Y la erré que pelotudo, que pelotudo. La erre. Ah, no, no la erré, no la erre. ¡Vamos! Ah, mira, boludo, yo pensé que la habías dado a cualquier lado, ¿no? Yo también, yo también. Te juro, pensé que se la di en cualquier lado. La cosa es pibe. ¿Qué pasa, nene? Cuando yo jugaba al Tetris, a ver, no había vos. toda esta violencia que era. Exacto, sí, muy bueno con al Tetris. Si ¿sí? ¿Tanta ayuda me va a dar Ashley? Sí. sí, sí, muy bueno. ¿Viste la.? nena sí, muy buena. Ibas a decir tú en realidad estaba haciendo toda la fuerza de Ashley. <risa> <risa> <risa> es una pelotudo, esa nena. <risa> oh, más balas, boludo. que me aparece otro bicho, boludo? Coger, a usar. Uy, con razón, boludo. El hombro. <risa> Te echas mierda, pelotudo. No vengo nunca más secuestrada, La laburo, pa' que como a mi casa, loco. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, de Alicia, corre. Sí, ahí va, va, va, va queriendo, va queriendo, va queriendo, va queriendo, va queriendo. Va queriendo, va queriendo. Va queriendo, va queriendo, va queriendo a querer a Ahí tenés, ahí tenés, bicho de mierda. Listo. ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Creo que, le fa... creo que tiene uno atrás. Sí. No, no sé si tiene uno atrás, boludo. ¿Por qué no me se ¿por qué boludo? ¿Escopetazo final? Che, ¡Dale, dale, corre, corre, boludo, dale! boludo! ¡Dale, hijo de puta! Oh, mira cómo hace toda la fuerza de ella. ¡Dale! Oh. Che yo quiero saber por qué. Sí, ah, tiene, tiene uno atrás, boludo. Ah, tiene uno atrás, boludo. Me importa tres huevos. Puta que es este boludo, esta ese, ese Ese cuesta como matarlo, así que lo voy a poner un headshot cada vez que lo vea, boludo Y este tiene un, una cacerona en la cabeza, boludo La desen sí. Sí. Ay mi ojo, uy, uy uf. Se la trae directamente y le volvió la sabiola. Uy, uy boludo lo que pega esta pistola Lo que pega ahora esta pistola Coger es anillo Coger, esquivar, viola. 8, cola. abajo, 3, 2... Yo me acuerdo de me memoria de los trucos del GTA San Andreas, boludo para Yo ahí. me acuerdo de Aspirine del Vice City Aspirine, Panzer. Panzer? Gesso sí, Si, me recuerdo de Panzer, boludo. El. Eh, ¿Cómo será. Gesso la... también, bro. R1, R2, L1, qué, R2, izquierda, abajo, derecha. Da, ahí, ahora y... puede bajar, ¿no? Ay, gracias, Ashley. Uy, la puta madre. Uy, boludo, ¿qué es eso? Uy, la... ¡Uh! ¡Uh, guarda gana, boludo! Ah, No, me hace correr mucho a uno de Quake, boludo. El Uy, grandote. boludo, hace mil años no, no jugó eh, ese juego. Vamos a ponerle, vamos a comer. Yo cuando la pibes. cuando la pibes voy a tocar los tableros ah, eléctricos. ¡Achate, ah, Ashley! La ¡Ay, bueno! Ahí tenés. Ahora voy a tirarle. Vamos con todo, vamos con todo, eh. Vamos con todo, Guarda. eh. Uh, uh, uh. Ashley, ¡Archley! la concha de tu madre, Ashley. Archie. ¡Movete! Uy, uh, uh, mira viñed. Hijo cumpleañito. De... A ver, a ver, vamos, vamos a pensar, monstruos. Yo si pienso, la tiro a ahí al medio de la lava esa y a la mierda Ah, vamos. Ay, okay, uy. Okay, okay, okay. ok, ok. Ahí va. Uno. Uno. Tiene cara. En la cara. Ahí, ten uy. <risa> ahí tenés Ah, este no lo puedo patear. Dale, cano... Uy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, la puta madre. Uy, la puta madre. Se uh, uh, uh. uh, yeah. come. Ahí tenés, boludo. Desactivé al sí. Listo, eh. Arti. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, loco, eh? ¿Qué más? Uy, este, boludo. ¡Quiero caca! Chao. Parece que eso, como que se tiraron a propósito. Uy, uy, ¿Cómo? uy. Uy, la manquilla del león. Tío, ya está podrido el león. ¿querés que te enseñe a tener una patada? Un rapido que la patada que pegado yo. yo. Yo hacía taekwondo. ¿Sabes la diferencia? Pues todos dicen taekwondo, karate. Chuchichu, Aikido Acá, acá puñolí, acá mano, acá mano, mano. El, el verdadero es karate ¿Cómo? Nitenki Este, es la que vos, vos sabés pero una patada ¿Qué? ¿Para ¿qué? Ahí está Ashley, pero qué, qué opción, que me tiró de qué? De que lo voy a golpear a Ashley, ¿qué? De que lo haga este Ashley cuadro, ¿Quién lo va a operar? Ashley, que lo haga ella Hace algo ¡Dale Ashley! No que salir ¡Dale Ashley! ¿Qué? La mira, ¡No, ¿No mi mueve mi... el culo! ¡Moví la mano! Ashley! Soy la hija del presidente, padre. Ah. No te parece. Manganar, no ves? me voy a ensuciar la mano con un interruptor. ¡Dale, interru... flaca! Con un interruptor, Ay, no Dios me Dios mío, me voy asucir. yo, voy yo. No puedes manejarlo mientras la... No me voy a ensuciar la Ashley, mano. Ashley, move el orto, por favor. Porque vos.. vos, vos te pensás que porque yo estoy acá, Pero me voy a Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué Listo. no me Dale, Ashley, move el dale. culo, dale, dale, dale, mira. Se quedó fuera Ashley. el juego. Listo, Arti! Y acá. Okay, hola. Ay boludo, no me acuerdo. ¿Cuántos escenarios que tiene este, este juego? Si sí, no es una locura. Es una puta locura. Uh, acá me aparece otro bicho. Me aparece otro bicho. De eso, de lo de cosa. Boludo, yo creo que allí le pegas un tiro en la cabeza y sale el bicho, boludo. <risa> Estar más infectada, boludo. <risa> no, y aparte, le sale las orejas para arriba, boludo. Si, sí, vito, yo sabía. Otro, Si me dan balas. Tu madre, momento. Dios, Leon. Vení, vení, Ashley, vení, no, vení. Tenés, no, tener una cervecita. Carga sube. Carga sube, padre. ¿Tarjeta de personal tenés? Ahí está, listo. Che, personal, la cantidad de se que estamos nombrando, más vale que pongan guita. Más no. <risa> <risa> es una poronga personal. Uh. Todo. No mentira, depende, depende de la de donde carajo estés, boludo. Todo depende de, lo, de la experiencia de cada uno. Dónde mierda estoy, boludo. ¿Lugar donde te irías de vacaciones? Eh. Japón, de buena, boludo. El tema es que Japón, ¿sabes no, qué, no? Mira. Japón no encontras más, no entiende nada. Uy, la puta. Yo me estallaría todo el día, creo. ¿Cómo? ¿Cómo que te estallaría así en Japón? O claro, porque, tipo, le hablo a alguien y empiezo a hablar así, y yo creo que me empezaría a reír. <risa> Pero Ay para echar la pelota, eh. Ashley, no, vení, Ashley vení, Ashley vení. Ashley Beni No, yo no sabría qué decir, boludo. Che, ¿cómo lo mato a este bicho, boludo? Eh. ¿Lo querés matar ahora o querés hacer el corte? No, no, quiero matarlo ahora. El problema es el siguiente. ¿Qué Ashley sigue vivo, eso <risa> Es que no sé cómo matarlo porque no tengo balas, boludo. Creo que le toque.. La puta madre. Uy, uy, uy. La puta Está reborracho, corre, boluda, hormona? corre. Parece un Choborra recién salido del. del bailón. No, no, no, no, Tropitango. Métete, métete, culot, dale, dale. Dale. Sí, sí, dale, dale, dale, dale. dale. De bellaqueo. Dale, dale, dale. Ashley, dale. Ahí está, vamos. Mamá. Dale, dale, dale. Ahí pero, está, ahí está. Pero, León, yo quiero que lo mates. No, no, para vos la pendeja, loco. Está cerrada, no. Ah, ahí está, dale. Hay dos palancas. Ok, Ashley. A la cuenta de la 1, 2, 3, dale. No tengo fuerza, León. <ríe> sí, lo conseguimos, Ashley. Yo que los 5. Ni a pedo, está sucio. Uy, bicho sigue ahí, boludo. ¿Y ¿Por qué viene acá? De... ¡Oh, Buenísimo oh. gente, llegamos a el mejor... el mejor lugar para cortar este oh, hermoso episodio ¿Dónde está la entrada de bellaquia? ¡Chau bebetos nos vemos! ¿Por qué no así?